Nos cansamos que nos roben y nos quiten todos los recursos que son de todos, ¿vale? Y hay que respetarlos y hay que cuidarlos. Pero hay muchos jóvenes con ganas de salir adelante y no hay garantías acá. Se roban también el agua, nuestros páramos. El fracking. La ley Andrés Felipe Arias, la reforma tributaria, o sea es que de verdad estamos muy cansados, entonces invitar a todos los colombianos a dejar tanta indiferencia, a tener un poco más de empatía, de ponernos en los zapatos de los demás, venir y marchar por Colombia. Acá estamos demostrando que se puede marchar de manera pacífica, con mucho amor, solo gente bonita, no hay esmad, no hay policía, sino gente cantando y le voz a esas personas que no tienen. no queremos que se siga gobernando para los amigos de turno, sino que se gobierne para el pueblo, incluso para esa gente arrepentida que votó por Iván Duque, para ellos también hay que gobernar y para toda la gente que no votó por él. Eh, empiece a trabajar por el pueblo, señor presidente, que aquí lo estamos esperando. Nosotros queremos amplificar la voz de lo que ya está pasando desde el 21 de noviembre y sobre todo demostrar que se está haciendo de forma pacífica y no violenta. Eh, ustedes pueden ver la actitud de la gente es tremenda, pero además es gente consciente, no son borregos, nadie les está manipulando su opinión. Lo que está pasando es profundo, lo que está pasando es amplio, lo que está pasando es sincero y esperamos que así mismo sea la respuesta. Esa conversación tiene que ser profunda, amplia y sincera. En un momento tan delicado, donde la confianza se está rompiendo, que pupitreen leyes a medianoche, que le pongan el nombre de, al, de, de un político que está cuestionado. Eh, es, es, son como mensajes muy, muy fuertes. Y yo creo que esto que está pasando es histórico y lo vamos a seguir haciendo cuantas veces sea necesario. Este clamor no solamente es llegar al presidente Duque, de llegar al Senado, a la Cámara de Representantes, a las Cortes, a los empresarios, a todo el país. Estamos todos en busca de un país empático de un país digno y por eso estamos acá.